Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy voy a enseñar cómo hacer estas velitas que ya veis que son muy sencillas y si no se te había ocurrido antes pues aquí voy a enseñar cómo las hago yo primero los materiales vamos a utilizar tanto láminas de cera de abeja como láminas de, de cera de abeja pero coloreadas eh, una, una mecha por supuesto de algodón eh, las tijeras un cuchillo un secador para aplicar calor una regla que nos servirá tanto para tomar medidas como para cortar y unos cortadores de pastas para empezar cogemos nuestra lámina de cera de abeja y yo pues toma voy a tomar la medida de 12 centímetros ya sabéis que las medidas podéis variarlas eh, a vuestro gusto yo así voy a aprovechar toda la lámina porque de aquí van a partir las dos, las dos velas que voy a hacer. Ahí marco otra vez 12 centímetros. Y ahora con la regla, siempre por la parte, por la base de la regla, la parte inferior, pues me corto simplemente. Y así ya tengo para las dos velas. Voy a cortar otra lámina más para que sean un poquito más gruesas. También 12 centímetros. Marcamos a un lado. Y, y marcamos al, al otro lado Y ahora con la, con la regla Pasamos Y listo Vamos a empezar con la vela más alta Como ya os he enseñado en otros vídeos A poner la mecha La ponemos en la parte que está más cerca nuestra Y presionamos Y con la tijera vamos a cortar el eh, que le sobresalga un centímetro más o menos. Y ahora pues ya sabéis, ir enrollando poquito a poco. Si aquí os cuesta un poquito mmm, enrollarla, aplicarle un poquito de secador. En caliente para que, para ablandarla un poco. No, tampoco os paséis con el secador, eh. A mí aquí no me hace falta. y ya veis enrollar intentar que no que no se os sobresalga por ninguno de los lados si pasara eso desenrolláis un poquito y volvéis a enrollar ahora que ya está la primera lámina le vamos a poner la, la segunda Por aquí, por donde terminó la otra, es donde vamos a poner esta segunda lámina. Apretamos un poquito para que se nos sujete mejor. Ya veis, ahí sujetando un poco. Y ahora pues a seguir enrollando. Bien, terminamos de enrollar. Y ya tenemos lista pues, nuestra base. Vamos a coger ahora una lámina roja. Como no es un rectángulo perfecto, voy a cortarle por aquí un poquito. Para, para intentar hacer un ángulo de 90 grados y tener un rectángulo mejor para nuestra vela. Ahora vamos a tomar la medida, recordad que estoy utilizando 12, 12 centímetros, pero vosotros la, la medida que queráis, siempre y cuando que si la base que tenemos que es de un color tiene una medida, la capa de fuera va a tener que llevar la misma medida. Ahora sí voy a, voy a marcar los 12 centímetros, simplemente con una mosca. Y ahora vamos a la segunda medida también 12 centímetros Ahora sí, ya vamos a cortar por la parte inferior de la regla el trozo que necesitamos. Ya veis que con una simple pasada de cuchillo se corta fácilmente. Ahora vamos a aplicarle un poquito de calor, ya que estas láminas coloreadas llevan una porción de parafina con lo que puede romperse fácilmente. Ahora vamos a coger la medida necesaria para lo que es el contorno de la, de la vela. Eh, donde hemos terminado con la, con la última lámina le damos vuelta. Y terminamos donde he empezado con, la, con esta nueva lámina. Ahora marcamos para, para marcar donde vamos a tener que cortar el exceso de, de lámina. Retiramos un poco la lámina. Situamos la regla. Y simplemente eh, pasar el cuchillo. Así ya tenemos nuestra medida. Ahora vamos a comprobar que cubre perfectamente la vela y ya veis si se termina justo donde se empieza. Si quisiéramos podríamos dejarla así pero ahora vamos a retirarla porque vamos a hacerle el dibujo con, con los cortadores. con mucho cuidado por favor, ahora de todas formas le vamos a pasar otro poco de calor. Ahora con el cortador le hacemos los dibujos que queramos, retiramos las partes de, del centro Y así nos quedará la lámina calada Ahora he cambiado a un cortador un poco más grande Y listo Estos dibujos también los podéis hacer directamente Con una cuchilla o un cuchillo muy afilado Pero preferiblemente una cuchilla Y dibujáis lo que os apetezca Y ahora que ya le hemos aplicado calor a la lámina La ponemos definitivamente sobre la vela Eh, apretando un poquito por todos lados que aunque está caliente se nos va a adherir fácilmente y bueno ya está nuestra primera vela ahora despejo un poquito la mesa para poder hacer la segunda Esta vez no va a ser una vela cilíndrica redonda. Va a ser una vela en forma rectangular con base cuadrada. Que sería como una columna con base cuadrada. Bien, ya habéis visto. Hemos sujetado la mecha al principio. Le vamos a cortar eh, dejando un centímetro. Más o menos, ¿eh? Y ahora pues eh, nada, eh, enrollar al principio como una vela normal. Ya sabéis recordar que si, si os desplazo la lámina podéis eh, darle, desha, eh, deshacer lo hecho y volver a, a enrollar Bien, eh, le he apretado un poquito de más ahí, le he tenido que utilizar el cuchillo, pero no pasa nada. Ahora con el calor del secador alrededor, vamos a aplastarla eh, para que nos quede una forma cuadrada. Ahora que tenemos pues como una base un poquito cuadrada, vamos a, a poner la segunda lámina eh, respetando los ángulos, lo que son las esquinas. Y así tendríamos nuestra vela cuadrada. Ahora, ya que ya tenemos la base, vamos a coger otra lámina de color. Y esta vez la medida la voy a tomar sobre la, la vela que ya tengo hecha. Ya sabéis, una mosquita... Y otra mosquita. Ahora con la regla, a cortar, ya sabéis, por la parte inferior de la regla para no estropearla. Le aplicamos calor y ahora. Pues a ponerla sobre, sobre la vela como hicimos con la otra, le marcamos donde ha acabado, cortamos con, la, con el cuchillo y ahora volvemos a aplicarle calor porque vamos a pasarle el cortador de pastas. Esta vez cogí unas estrellitas, solo voy a hacer tres pero podríais llenar, llenar la, la lámina con estrellas. Ya sabéis que podéis hacerle el dibujo que queráis, eh, tanto con cortadores de pastas como a mano alzada, con una cuchilla. Y eso ya es cuestión de vuestra imaginación. Simplemente estoy enseñando un ejemplo básico. Y ahora, pues la ponemos como hicimos con la anterior vela. Y listo, aquí tenéis vuestra velita. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Es simplemente mostraros otra técnica. Y si os gusta el vídeo y os está gustando... El canal pues ya sabéis suscribiros eh, si queréis darle un like y hacerme los comentarios que queráis. Y bueno, es, eh, seguiré subiendo vídeos y, y que disfrutéis de ellos. Muchas gracias.